Hoy hemos visitado un modelo pionero residencial LGTBI en Villaverde, impulsado por la Fundación 26 de Diciembre, con atención personalizada que pone a los residentes en el centro de los cuidados y que podría ser perfectamente un referente internacional si el Ayuntamiento apostara por él. Lamentablemente, hasta ahora no han recibido ningún tipo de apoyo institucional. En cada visita, en cada barrio, se notan las ganas de cambio, las ganas de acabar con un gobierno de Almeida que es servil con la ultraderecha y que prefiere blanquear discursos de odio a proteger y garantizar los nuevos derechos LGTBI que tanto ha costado conquistar desde el gobierno de España. Cuando lleguemos al Ayuntamiento, iniciativas como esta serán prioridad.